Hey chicas que tal, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution y el de hoy les traigo un video para poder forzar un poco a los dedores del juego a que lo actualicen a lo que deberíamos tener así que hablaremos de las actualizaciones que debe tener la versión normal. empezaremos primero con el farmeo de la eh, función de la música, la más dura ya está disponible en china pero en el global todavía no nos pues ayuda a farmear el, la nota el número gratis cada día y pues esto ayudaría muchísimo a acelerar el juego ¿no? ser más rápido al momento de farmear a veces se te puede olvidar también tenemos el farmeo o la manera de conseguir los diamantes el oro y la, el cristal azul del clan ¿vale? eso tampoco está en el global, eso ayudaría muchísimo a acelerar también el juego. La actualización del banco es una muy importante, ya que va a incrementar el espacio del banco con recursos que hacemos en la ciudad. Esto nos va a ayudar a que podram, podamos conseguir más recursos cuando incrementamos la capacidad del, del banco porque pondríamos más monedas. Witchmon de asistente, lamentablemente Witchmon no se encuentra ni siquiera desbloqueada como asistente en el global y ella es una de las mejores asistentes free to play Pain and Trial Shop, la verdad tenemos una actualización de Mervamon y Blitzframing Shards en estas tiendas eh, ¿ayudaríamos? no sería lo más necesario, no sería algo muy llamativo, pero te ayuda muchísimo a subir un Digimon hasta 6 o 7 estrellas Pierce and Shop Tenemos ya a Jupiter mon y Luzmon como shares y asistentes. Y la verdad es global, estos dos han sido eh, desbloqueados muchas veces. Muchas veces. Creo que ya deberían estar de manera gratis en esta tienda, ya que Alpha Mon y Imperial Dramont llevan ya también muchísimo tiempo gratis. Así que creo que esto hace falta. El Boss Exchange. Ojo chicos, aquí es muy importante. El Boss Exchange desde China tenemos 15 Digimon, quiere decir que tenemos hasta Cranium Moon en China el Global debería tener hasta Jesmon X, vale? entonces el problema principal es que en, en el Global hace falta Titamon creo que no lo han agregado correctamente y debería estar ya agregado y también Jesmon X, ya que el Boss Exchange va un Digimon atrás con respecto al, al arma se encuentra en la Skinner Shop, por ejemplo en el China ya tengo a Woman X en el arma y en el global ya tenemos hasta como Common, lo cual significa que deberíamos tener ya a Jasmine X en el Boss X. Bueno, estas serían las principales eh, actualizaciones, pero que esto pueda llegar a los devs y lo puedan implementar. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima.